Hay varios candidatos andan hablando de las alianzas público-privadas en salud, pero nosotros sabemos qué pasa cuando la salud es privada. Es Estados Unidos, donde la gente tiene que rogar por dinero extraños en Internet para recibir tratamientos de vida o muerte. Y a eso es a lo que nos quieren llevar. Bueno, aquí les dejo el link de GoFundMe para que se vayan preparando.